hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad os voy a hablar de una de las conspiraciones más importantes de la historia y que parece ser que muchos no nos damos cuenta y caemos en las redes de esta conspiración la mayor conspiración de la historia es la confrontación que existe por parte de esas élites como vosotros le llamáis hacia nosotros mismos esto ya lo he hablado en otros vídeos en otros momentos pero quería hacer un alto y hablar sobre este tema detenidamente porque después de estar reflexionando durante muchísimo tiempo creo yo que es importante que hagamos un alto y pensemos qué es lo que está pasando si nos ponemos a pensar ...todo lo que viene desde arriba hacia abajo, nos está deshumanizando. Sí. Yo cuando veo vídeos o en muchos sitios donde se habla de los reptilianos, yo creo que los reptilianos en realidad somos nosotros. Nos estamos deshumanizando. Nos estamos deshumanizando por completo. Y esa sería una de las mayores conspiraciones de la historia deshumanizar al propio ser humano podría poner muchos ejemplos y he visto cómo a lo largo de todos estos años da la sensación de que vamos perdiendo esa humanidad y que estamos carentes de sentimientos en muchos de los casos por otro lado comentaros que el ser humano, en realidad, está adoptando una serie de posturas que son muy poco naturales para nosotros. Sí, veréis. Lo que viene siendo guardar las apariencias. Guardar las apariencias en muchos de los sentidos y mentir sobre nuestros propios sentimientos es algo que está calando muy hondo en el ser humano. Como por ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño que una vez hubo un vecino que se compró una motocicleta, se compró pues una moto. Este chico era joven y recuerdo que le estaban ayudando sus padres a comprarse aquella motocicleta. Todos los niños, por decirlo del barrio, acudíamos a aquel chaval y le dábamos la enhorabuena nos alegrábamos incluso nuestros propios padres le daban la enhorabuena el chico aquel se alegraba y los mayores le daban incluso consejos esto hoy en día no ocurre no va a ocurrir yo os diré por qué porque ya no es normal que nadie vaya a felicitarte por algo que tú hayas logrado más bien Creo que lo que se pretende sembrar de arriba a abajo es la competitividad. Sí, la competitividad y si alguien obtiene cualquier cosa que tú puedes alegrarte, se causa el efecto contrario. Y digo esto porque no hace mucho tiempo ocurrió algo muy parecido en el barrio donde yo vivo y yo me alegré. Un chaval pues que se compra pues un vehículo en este caso un coche y yo lo felicité. y hubo una persona que vino y lo felicitó también una tercera persona aparece en escena y lo felicita acto seguido este muchacho se marcha con su coche y esta tercera persona de la misma envidia dijo algo así como ojalá se mate Evidentemente yo me quedé alucinando digo pero dónde estamos cayendo, ¿en qué estamos cayendo? La envidia es una de las conspiraciones que nos intentan inculcar debido a la competitividad en, las, en la que estamos inmersos en este caso. Pero es muy curioso cómo nosotros no echamos hacia atrás, rebobinamos, como las cintas de vídeo antiguas, y reflexionamos sobre este tema. No. Lo que es la apariencia de ciertas cosas que en realidad en la sociedad están mal vistas. La sociedad te dice que has de ser bueno, pero solamente decir que eres bueno. La realidad es otra muy diferente. La envidia, los celos, el odio, la competitividad. Eso es lo que siembra la discordia sin ir más lejos estamos viendo cómo están naciendo por todo el mundo pues una serie de ideologías las cuales son ideologías quizá naturales quizá no no lo sé pero sabemos que las ideologías van avanzando y aparecen constantemente en la historia del ser humano pero todas estas ideologías no solamente siembran la discordia, sino que crean ciertos conflictos entre los propios seres humanos. Cuando se habla de igualdad, por ejemplo, no se habla de una igualdad equitativa para toda la humanidad, sino se habla de una igualdad entre tú y yo, entre tú y tu vecino, entre tu vecino y su familia. Pero, no hablamos de una igualdad por decirlo de esta manera equitativa para todos los seres humanos realmente para los que gobiernan para los que están en esos poderes fácticos en esos gobiernos en la sombra y tú no ellos nos lanzan continuamente una serie de proposiciones ideológicas que el ser humano las adopta todas absolutamente todas y las hace suyas para echárselas encima al prójimo pero al prójimo que tienes enfrente no al que tienes encima esta es la verdadera conspiración es una conspiración que nosotros no nos damos cuenta y cuando hablamos de reptilianos, realmente nos estamos volviendo reptilianos. Estamos carentes de sentimientos. Y este sería el verdadero propósito de las élites hacia ti. El que pierdas todos tus sentimientos. Evidentemente hay personas que divulgan la paz, la tranquilidad y la fraternidad, en este caso, unos con otros, y la igualdad. Pero esto creo que cala muy poco, apenas nos llega a todos. Y es aquí donde yo quería hacer un poquito de hincapié, en poder darnos cuenta de que la verdadera conspiración es marcar las diferencias entre tú y yo, lo correcto sería marcar las similitudes entre tú y yo y te puedo decir amigo que tenemos muchísimas más similitudes que diferencias pero parece ser que la diferencia es lo que marca al ser humano y esto es realmente un gran problema porque pequeñas diferencias vamos a tener todos pero realmente la élite que está arriba es lo que quiere, que la diferencia entre tú y yo sea lo más importante de tu vida. Creo que todo esto que estoy diciendo es una reflexión y tampoco quiero hacer de gurú ni quiero hacer de, de santurrón en este caso, pero cuando hablamos de conspiraciones de las élites y qué es lo que quieren las élites, es su único propósito y cuál es el beneficio de todo esto para estas élites pues el beneficio es algo muy simple querido amigo muy simple la economía los que están arriba te lanzan ideas que tú vas a defender a capa y espada y no te van a dar absolutamente nada si tú tienes un ideal propio van a intentar silenciarte van a intentar callarte y esto es un grave problema en cambio ellos se van a beneficiar de todo aquello que a ti te están lanzando y que tú vas a defender y su beneficio es el económico porque realmente si pensamos un poquito nos daremos cuenta que esto les beneficia económicamente a los que están por encima tú cada vez vas a ser más pobre porque ellos lo quieren así y esta es la única conspiración real que no vemos y lo tenemos delante de nosotros la verdad es que esto pues hay que pensárselo mucho todo lo que sea el beneficio económico para los que están arriba y para ti quedarán migajas a veces podemos tener sensación de felicidad ¿Por qué? pues porque nosotros mismos creamos ese ambiente y esa atmósfera de felicidad pero la realidad es que los que están por arriba siempre te van a estar bomba bombardeando perdón con este tipo de historias te van a bombardear te van a asediar te van a acosar con este tipo de historias y esta es la verdadera conspiración de las élites hacia los que estamos abajo hacia los seres humanos Corrientes. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, sí, pero todos estos que están aquí arriba son diferentes. No, son iguales que tú. Porque he visto con estos propios ojos, con mis propios ojos, personas que han salido de la nada, han crecido y ya no se acuerdan ni tan siquiera de dónde vienen. Así que para mantener esta humanidad, pensemos que lo mejor es ser siempre lo más coherente y lo más buena persona posible por más que te lancen bombas por más que te lancen conspiraciones por más que te lancen todo este tipo de historias y desde que el hombre es hombre y la historia existe como tal debemos de tener mucho cuidado qué es lo que nos lanzan los que están arriba y evidentemente, si tú no quieres, no lo recojas, déjalo pasar. Así que, esta sería para mí una de las conspiraciones mayores del mundo, sembrar la discordia, pero entre tú y yo, no entre nosotros y los que están arriba. Porque eso no les beneficia. Así que amigos, muchísimas gracias. Espero que estas reflexiones os hayan servido de algo. O por lo menos, aquí queda, como se suele decir. Gracias amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.